Este, en este día tan bonito que este sábado, primero de octubre, sábado primero de octubre. Se dio un ratito la pescadilla firma, viste. Sí. Me subo, pescadilla y de todo. Me subo pescadilla, sí. En un ratito, una hora más o menos se dio el pique fuerte pescadilla. ¿Por dónde fueron muy adentro? No, acá no estaríamos. Dos mil metros. Ah, bien, bien. Sí, sí. Bien. sí muy lindo. Mirá que me subo, es hermoso. Pescadilla de buen tamaño, eh. De buen tamaño la pescadilla, sí, linda pescadilla. Muy buen, muy bueno. Sí. Está el guía, el guía fue que lo llevó derecho. Este guía bien ahí. No queda es? otra, que me te pesca. ¿Cómo es tu nombre? Fernando Casen. Muy bien Fernando, espectacular. Bueno para los amantes también de la pesca embarcado ahí tienen el Pozo Alonso que lo meto excelente pesca eh. Ahí están los muchachos. Muy buena pesca, de todo un poco, mirá. Mucho besugo colorado, riquísimo en lo gastronómico, mucha pescadilla, espectacular. ¡Tremenda pesca! <risa>